Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mara Rodríguez, soy bibliotecaria del Instituto de Formación Docente de Bariloche y una de las coordinadoras del Programa de Accesibilidad de esta institución. El presente trabajo se llama Recursos Educativos Accesibles y les voy a contar un poquito el trabajo que realizamos en nuestra biblioteca. El Tratado en Marrakech exige con estatus de ley, facilitar el acceso a las obras en formato como braille, macrotipo, audiolibros para personas ciegas, o con discapacidad visual, o con otras dificultades para acceder al texto impreso. Al momento, el tratado ya cuenta con la ratificación de 31 países, de los cuales Argentina es uno de los primeros. Desde la comunidad bibliotecaria, debemos comprender que este tratado, desde el punto de vista del modelo social de discapacidad y de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Las bibliotecas estamos bajo la órbita de este tratado, al ser entidades autorizadas, y debemos proporcionar servicio de accesibilidad a nuestros usuarios El artículo 9 de la Convención reconoce la importancia de la accesibilidad a la educación y a la información, para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de sus derechos. En este sentido, la accesibilidad académica es un principio, es el eje fundamental para dar lugar al derecho al acceso a la información. La accesibilidad implica el reconocimiento de las barreras y la toma de decisiones para poder modificarlas las transformaciones en materia de accesibilidad requieren un trabajo de concientización de toda la comunidad, de reflexión acerca de las propias prácticas y de participación activa de las personas con discapacidad como fuentes genuinas de información. Bajo esta normativa, en el 2018, desde la Biblioteca María Rosa Pérez Gómez de Silín, perteneciente al Instituto de Formación Docente de Bariloche, comenzamos a contribuir en la inclusión educativa de estudiantes, particularmente de colectivos vulnerables, mediante diversas estrategias y dispositivos basados en recursos digitales. A la vez que desarrollamos formación de recursos humanos y extensión para la producción y el uso de recursos educativos accesibles el acceso a los materiales de estudio pasa a ser un punto relevante al momento de ingresar y permanecer en el sistema educativo. Especialmente si tenemos en cuenta que son los propios estudiantes en situación de discapacidad los que necesitan de estos ajustes razonables, tal lo contemplado en la Convención de las Personas con Discapacidad, siendo este un instrumento internacional de derechos humanos de las Naciones Unidas, destinado a a proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. Las bibliotecas, como ámbitos de acceso y difusión de la información bibliográfica, deben brindar servicios a toda la comunidad de la que forman parte, contemplando las diferentes inquietudes que presentan los usuarios que son parte de ella. Los usuarios con discapacidad visual tienen las mismas necesidades de información que el resto de los ciudadanos, estas personas deben recibir información accesible a ellos que le permita tomar decisiones y realizar una vida independiente. En el año 2018, con la incorporación de estudiantes con discapacidad al profesorado de Educación Especial del Instituto de Formación Docente de Bariloche, tuvimos la necesidad de desarrollar diferentes estrategias y generar condiciones de accesibilidad, siempre evaluando que estas condiciones sean las adecuadas para las necesidades de los estudiantes. La biblioteca forma parte de la creación del programa de accesibilidad de esta institución, que está enmarcado en la red regional de educación superior y discapacidad, derechos humanos, y en la red latinoamericana del Caribe de educación superior y discapacidad, donde quienes la conformamos somos partes comprometidas en la educación educativa. A través de la creación de este programa se estableció un protocolo de trabajo para el cumplimiento de requisitos y estándares de accesibilidad en la biblioteca y se determinaron los pasos a seguir para la creación de documentos accesibles a lectores de pantalla y archivos de audio con sintetizadores de voz. Los sintetizadores de voz son los que nos permiten pasar de texto escrito a voz eligiendo el idioma, configurando voces y también podemos eh, configurar la velocidad del audio. Luego eh, se realizaron gestiones desde el instituto para adquirir una impresora braille, entonces tuvimos que capacitarnos, recurrimos a la asociación Cidentiflonexo, quien nos enseñó a utilizarla y cómo empezar a transcribir documentos al braille. Una vez instalada la impresora, recurrimos a la ONCE, que es la Organización Nacional de Ciegos, que tiene como objetivo principal mejorar la calidad de vida de las personas ciegas, pudiendo acceder libremente al programa de Braille, que es un editor de textos en Braille. Comenzamos así a imprimir en Braille fichas de cátedra, material de estudio, leyes de educación, material de ESI, literatura infantil, entre otros materiales. El paso siguiente fue trabajar con los coordinadores y las coordinadoras de las distintas carreras de la institución y combinar acciones que nos permitirían hacer accesible todo el material de los distintos espacios curriculares. Elaboramos un documento que fue publicado, tiene Licencia Creative Commons, que les permite a los profesores de la institución conocer las pautas, sugerencias y recomendaciones para que ellos mismos puedan realizar los documentos accesibles y que faciliten y garanticen el acceso a la información y al material de fin. Creamos también una biblioteca virtual, donde alojamos todo este material accesible, lo compartimos a través del campus, de la institución, siempre respetando la normativa del Tratado de Marrakech, en el que solo pueden acceder los y las estudiantes en situación de discapacidad. Para... La realización de los documentos se tuvieron en cuenta distintos dispositivos de apoyo, como OCR, escáner, lectores de pantalla, impresora braille, y siempre priorizamos el uso de software libre. El escáner y el software específico nos permitieron crear documentos en soporte digital accesible, la conversión de imágenes a textos utilizando el reconocimiento óptico de caracteres, y la utilización de texto alternativo para la descripción de gráficos, tablas y dibujos. Los OCR son programas que a partir de una imagen tratan de reconocer los caracteres que se encuentran en ellas y los convierten en texto. Actualmente tenemos en proceso un documento con recomendaciones y pasos a seguir para la elaboración en formato lectura fácil, que permitirán a estudiantes con dificultades lectoras, discapacidad intelectual perdón, y deterioro cognitivo, acceder a los distintos espacios curriculares en igualdad de condiciones. Entonces, como parte del trabajo de accesibilidad que se realiza desde nuestra biblioteca, se tienen en cuenta distintos ejes. La elaboración de documentos accesibles y legibles a lectores de pantalla, material audible, documentos en escritura braille, eh, documentos en macrotipo también para estudiantes con baja visión, subtítulos para personas sordas, videos en lengua de señas argentina, documentos en lectura fácil, distintos dispositivos de apoyo y sistemas aumentativos de comunicación, y a su vez se está trabajando para que la comunicación institucional y de la biblioteca sea accesible en la página web, en la creación de la señalética accesible y espacios funcionales dentro de la institución. Necesitamos, como biblioteca, trabajar en red con las demás bibliotecas de la provincia y crear una red de bibliotecas pedagógicas que nos permita compartir un catálogo digital accesible. Por último, compartí con ustedes que nuestro gran desafío como profesionales de la información es pensar la accesibilidad desde un lugar más amplio, Coordinando acciones con diversas instituciones para poder adquirir los distintos dispositivos de apoyo y las herramientas necesarias que permitan a estudiantes de cada institución acceder a una educación superior sin restricción ni barreras. Creemos fundamental el acceso de las personas con discapacidad a la educación superior, que se incluya su situación y necesidades en las políticas educativas y en las propias de cada institución. Incorporando las herramientas de gestión necesarias en estos tiempos de pandemia, se visibilizó mucho más estas necesidades y nos permitió desde la biblioteca poder acompañar en las trayectorias a los estudiantes utilizando todas estas herramientas de accesibilidad. Muchísimas gracias.